El 20 de marzo del 2005 ocurrió uno de los casos más importantes en la historia de encuentro con seres extraterrestres. Dos jóvenes jugaban al fútbol o tres de ellos en Mérida cuando accidentalmente con un celular grabaron las imágenes de un ser detrás de un poste que trata de tomar del brazo a uno de estos jóvenes. Muchos intentaron desacreditar este caso, muchos lo hicieron realmente sin fundamento. Aquí lo único que cuentan son las evidencias. Lo que se demostró después es que ahí quedó radiación. Posiblemente se haya abierto un vórtice dimensional, no lo sabemos. Pero se generaron hasta 49 ronjes por hora. Una cantidad de radiación muy elevada. Aquí le presento todos los detalles con Fernando Correa. El extraterrestre de Mérida fue captado en video vivo cuando súbitamente se asomó por detrás de un poste y trató de alcanzar el brazo de un joven que se acercó. El lugar, a tres metros a la redonda, quedó impregnado de energía en niveles miles de veces por encima de lo común. Con el tiempo, esta energía se fue expandiendo, alcanzando un área mayor y con niveles considerables hasta la pirámide maya de Chenjo, cercana al lugar, a 175 metros de distancia. Tercer Milenio investigó profundamente este caso, el cual es completamente real. El físico nuclear Jorge Guerrero registró en 250 mediciones esta energía en el lugar de los hechos. También el especialista en medicina nuclear, Zohar Gutiérrez, validó la presencia de esta energía registrada con dos instrumentos científicos, un contador Geiger y un sensor de magnetismo. El encuentro con este extraterrestre ocurrió cuando José Alonso Herrera, David Espada y otro joven más jugaban con un balón en una calle del fraccionamiento del parque en Mérida, Yucatán, México, cerca de las 2 de la mañana, cuando el balón se fue hacia un poste. Observe y escuche con toda atención. No, Te juro hablo. que atrás del algo Ya, no de güey. No de oh. no, no, no no, sí, en el análisis se observa un ser de cabeza extraña y un brazo muy largo, con una estatura de un metro 62 centímetros. La distancia entre el poste y el lugar hasta donde estiró el brazo es de un metro y 32 centímetros resulta un brazo demasiado largo para su estatura, su tamaño está fuera de proporción. Este ser no es humano. Tercer Milenio documentó el caso. En diversas mediciones se demostró que en el lugar quedó energía en niveles muy elevados. Dirigidos por Jaime Maussan dos años después, acompañados por una televisora de Japón con los testigos y el físico nuclear Jorge Guerrero, nuevamente se investigó en el lugar de los hechos lo que encontramos fueron cantidades injustificables de energía y lo afirmo de esta manera en virtud que la cantidad de energía es muy elevada esta energía en repetidas ocasiones la hemos nosotros logrado medir se mantiene esta energía que en forma natural no debiera estar en este sitio se podría explicar por la presencia de un portal dimensional a través del cual este extraterrestre se manifestó en nuestro planeta Está emanando directamente de la matriz del espacio-tiempo O sea, del mismo lugar, de la esencia misma, del espacio, del tiempo De la realidad física de ese lugar, está borotando esa energía El especialista en medicina nuclear, Soar Gutiérrez, validó las mediciones Certifico además que los instrumentos que él utilizó para la medición son verdaderos, son ciertos Se trata de un tipo de energía no iónica, es decir, se trata de energía pura. No son electrones libres, no son partículas de helio libres, estamos hablando de paquetes de energía pura que no tienen interacción real con la materia. Observamos nosotros que en los primeros meses después de que se manifestó esta entidad, la energía era constante, muy elevada, situándose entre los 40 hasta los 49 rogen por hora, en un radio muy inmediato al poste, tres metros alrededor nada más, apenas si sí nos fuimos acercando nosotros hacia el equinoccio de otoño del 2005, la energía comenzó a bajar de intensidad aquí, pero a repartirse en el, en el entorno. La energía se fue expandiendo. Originalmente era de 49 Rotgens, hasta disminuir entre 4 a 10 Rotgens por hora. Posiblemente un portal dimensional estuvo abierto durante al menos dos años, hasta que en el 2007 ya no se registró la presencia de la misteriosa energía que quedó en el lugar, precisamente donde fue captado el extraterrestre de Mérida. En el caso del extraterrestre de Mérida, existen más de 250 mediciones de la energía pura que se disipó en este lugar. Esta energía podría ser explicada por la presencia de un portal dimensional.